en las calles. ¿Cuál es el fin del estado de emergencia? Bueno. Yo quisiera que alguien me lo responda. ¿Vamos, vamos a hablar de eso ahora. Ah, el gobierno advierte mm -hmm. que apretará medidas para combatir contagios de COVID-19 mientras eh, galleras continúan en funcionamiento. ¿Qué <risa> le parece? <risa> Señores, increíble no, no, no, lo que pasó aquí Yo denuncié bastantes veces de las galleras de aquí. Sí, sí, ¿sí? El, el, eso fue el viernes, la, el último... Pero... El último caso. Bueno, el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus anunció ayer domingo que serán endurecidas las medidas restrictivas ante el aumento de los casos de la enfermedad por la reactivación de la economía en la República Dominicana. En ese sentido, el director ejecutivo del Comité, Amado Alejandro Báez, expuso que se determinó la necesidad de aumentar las medidas preventivas generales como lo que es el uso de mascarillas, el distanciamiento físico o social, el lavado de las manos, etcétera. En cambio, lejos de esta postura que asumirá el gobierno en el aumento de extensión del estado de emergencia, galleras siguen en funcionamiento ignorando todas las prohibiciones que busca disminuir los casos de contagios del coronavirus, el fin de semana pasado fueron detenidos decenas de personas, incautados, vehículos animales, bebidas alcohólicas en una gallera clandestina. Ahí están las fotos y los videos de los en, eh, en una gallera clandestina, a pesar de la prohibición de las jugadas de gallo, así como la aglomeración de personas, el hecho ocurrió en la comunidad de Honduras de esta ciudad. Finca... Toda esa jipeta la agarraron ahí. Sí. O sea ellos, que no, ellos después negociaron. Sin, chipeta, mira, no, mi, mira los vehículos. Solo se, se llevaron las todos. sillas. Sí, sí, todo el que estaba, eh, se silla. llevaron las sillas, treinta y pico de sillas. Pero ni ¿no? los gallos ni las personas nada. Sí, sí, también sí, sí, se sí, llevaron ¿también gallos, gallos sí, presos. Okay. Hubo, hubo varios gallos, como 20 gallos, 18 gallos. Fue muerto. No, no, no Honduras camino matado, a la Guarana Ese camino a Honduras a la Guarana en el trayecto después, de San Francisco la las está al lado de la finca propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá llegaron ah, mira, los, mira gallos. los gallos ahí Qué terrible o sea, es increíble y lamentablemente que, lo, que la gente que está detrás de eso que uno conoce y le tiene aprecio y cariño, uno dice pero carajo y después salen por ahí a pedir que la ciudadanía se comporte oye, eso es terrible muy fuerte. Bueno, vamos a ver, jóvenes amigos. Bueno, eh, la verdad eh, es que eh, nosotros... Es verdaderamente eh, terrible la situación. Francis. Sí, bueno. Esto es... Okay. Ah, yo, eh, hablar sobre, llover sobre mojado. Ya sabemos sí, cuál sí, es sí, el lo Con que el pido? perdón, Francis. Ajá. Si quiere producción, tiene audio uh -huh. de la declaratoria de... Ah, sí. eh, pues vamos a escuchar, vamos poner, a escuchar para y dar toda tú la información que tenemos Perfecto. para criticar. Dale, de ¿no? Digo, audio para Me tú. refiero para eh, dar nuestra opinión. Dentro de ese análisis, hemos encontrado un aumento de casos en lo que es la provincia de Santo Domingo, lo que es el Distrito Nacional, un poco de overflow hacia lo que es San Cristóbal. Y hemos determinado la necesidad de apretar las medidas preventivas generales como lo que es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, entender la obligatoriedad del uso de mascarilla como instrumento para la prevención de la reproducción del virus en República Dominicana. Una medida básica, muy costo efectiva, pero increíblemente necesaria para el control de esta pandemia. Al, al doctor, a mí me dio pena y cayó un hombre que supuestamente vino prestado de Estados Unidos porque él es un dominicano que reside en Estados Unidos y da o ejerce su carrera de médico y que a raíz de esta situación se presentó al país y fue acogido como el presidente de esta comisión para darle seguimiento al combate del COVID, pero en su discurso es totalmente distinto al académico que vimos en principio cuando llegó fresquecito. Hoy se instala en la política y estrategia política del gobierno con respecto a la política, valga la redundancia, del COVID. Da pena, porque esto lo, esto lo que busca es justificar lo que ya han hecho. La extensión con una apertura que estamos en segunda fase. Es decir, que ni siquiera en la primera. Porque tú puedes decir que, se vamos a recular que, que, que como es prueba y error, estamos retomando en una desescalada de segunda fase, casi en la tercera, y no están aplicando las reglas que debieron ser aplicadas, no ciento y pico de días, debieron ser aplicadas inmediatamente porque teníamos las experiencias de China, de Europa, del propio Estados Unidos, para no cargarle que tuvimos una actuación del Estado muy tardía, pero peor aún, recargo, Políticas de asistencia y de control la ha hecho un candidato, no el gobierno. Ni siquiera tienen estadística de compras, de pruebas o de aplicación de esas pruebas. Pruebas que por demás no han traído más que una muestra de irregularidad cuando se han despachado en Santo Domingo, en aquel barrio, las 50 pruebas que luego esas mismas personas se realizaran en el sector privado y dieran negativa. Primero dieron positiva en las pruebas de salud pública. Y segundo, se reactivaron, fueron a un centro de salud privado y todos salieron negativas. ¿Pasó algo parecido aquí en San Francisco de Macorís, como es el Palacio de Justicia? Aunque lo del Palacio luego se aclaró que las pruebas rápidas que se hicieron, que dieron positivas, las PCR dieron negativas, a excepción quizá de uno o dos. Pero que no, quiera. lo que él dice que hay una incongruencia con los resultados. Que no ha sido no efectivo no las pruebas que hoy dicen que hay nuevos casos. Sobre todo las rápidas. Que hay nuevos casos y ellos manejan las rápidas. Entonces, a mí me da pena que el caballo de Troya que están utilizando el gobierno no solamente se ha llevado de paso, la constitución, las leyes, la gente que ha querido participar de esa repartición porque parece ser que es muy buena estar dando opinión para suavizar o para llevarle que el gobierno está haciendo lo correcto. Este señor acaba de enterrar ¿eh? la buena imagen que trajo hace dos meses atrás cuando llegó al país y se ve que está indicado un discurso propio del mismo que dio el Ministro de, de Salud Pública y de lo que han justificado para una nueva prórroga, que todos sabemos en qué se está utilizando la nueva prórroga, como en el pasado, no se ha dado un informe de gastos. Y precisamente el Presidente Fernández le hacía el emplazamiento al Estado respecto a los 40 mil millones del fondo de pensiones que ustedes tocaron, para obras supuestamente, que dé el informe, cuáles obras y qué firmas de ingeniero ustedes tienen. Y miren cómo se logra el milagro de la nueva prórroga, que ya ganó. Bueno, no es que ganó, sino que él decía, se va a aprobar, tienen los votos. Tenían los votos, ¿a qué costo? que el propio Botello había dicho y denunciado que estaban ofreciendo 100 millones de pesos. Y terminó Botello y el, y el ¿cómo que dice? tagenario legislador de las filas reformistas, que creo que debe tener como 70 años en el Congreso. Eh, el compañero de Botello que votó... Es el hombre del Partido Reformista como diputado que más años tiene en el Congreso. Creo que es el que más... no sé si es desde el año... de los 80 para acá o de los 90 eh, empezando. Yo le voy a dar el nombre más adelante. Se han retirado con 100 millones de pesos. Se puede pensar que para aprobar algo que es por necesidad, como ellos plantean, de la salud del pueblo que no sea para lo que nosotros le hemos criticado para transportar ayudas que solamente han demostrado que la política ejercida en la República Dominicana es cortarle, como dijo una politóloga, a la gente humilde, las piernas, darle las amuletas para que camine y a la vez hacer que ellos te agradezcan después que le ha cortado la oportunidad de superación de trabajo porque son asistencialistas bueno. las políticas. Entonces, Mira, ¿cómo el, es posible que este señor, para <coughs> concluir, sí, sí. De, de, de las alturas que vino, venga a utilizarse, lo utilicen y se haga, se haga parte de esa trama absurda de dar una comunicación que van a arreciar qué? Carolina. Bien, queda demostrado una vez más que aquí no se ha estado cumpliendo ningún tal cuarentena. Un estado de emergencia que ha valido para muchas cosas, pero no para mantener a la gente dentro de sus hogares. Hoy lo vemos que está a un mayor nivel, pero nosotros podríamos decir que tal vez las primeras semanas cuando entramos en un estado de cuarentena fue que se cumplió. Luego ustedes deberán de recordar que aquí nosotros hacíamos la constante denuncia que había una cuarentena para el sector económico porque la gente seguía normal en las calles. Pero vemos cómo a la fecha... Y en las últimas semanas, esto se ha incrementado. Ni las autoridades han tenido la capacidad de hacer que la gente se quede en sus hogares. Hemos visto lo que ha pasado en los toques de quedas. Estamos hablando de alrededor de más de 70 mil personas apresadas. Otra de las situaciones que se está dando es, nosotros vemos un ejemplo de un video de una gallera en San Francisco de Macorís. Pero hay cantidades de videos del país de todo el país, de gente en diferentes lugares públicos haciendo vida social, como que no pasa nada. O sea, en pocas palabras, la República Dominicana está todo normal. El estado de emergencia solo es desde el, de, de, desde el gobierno. La gente no está cumpliendo. Nosotros vemos videos de gallera en el Malecón en Santo Domingo, en el Malecón en Puerto Plata. O sea, en todos, eh, en las playas, en, lo, en los ríos. Nosotros nos preguntamos entonces, tenemos eh, 17 días, el 30 de, de este mes, más o menos que termina, no tengo el, el dato exacto de los 17 días de la de, de, del estado de emergencia. Nosotros nos preguntamos, más allá de la libertad que puede tener el gobierno, ¿para qué sirve eh, esto en estos momentos, en las últimas semanas, en los últimos días y en estos fines, en este fin de semana y en los que vienes entender, en los que vienes entendemos ¿Para qué sirve si no es para nosotros o para las autoridades hacer que la gente esté en su casa con el distanciamiento eh, físico necesario? O sea, ¿de qué vale? Es la pregunta. Señores, la apertura a principio de julio de los vuelos comerciales, las elecciones para el 5 de julio. Y el desorden que hay en este país con el incumplimiento y con unas autoridades incapaces, porque son incapaces, no tienen, entiendo, el personal suficiente, no tienen la autoridad suficiente, la gente no los respeta. O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Dónde nosotros vamos a llegar o dónde va a parar todo esto? Y me sumo a esa partecita que decía Francis, entonces las medidas que se debieron de tomar en principio de arreciar todas las iniciativas que buscaran parar en un nivel mayor el tema del COVID en nuestro país, lo buscan hacer al final, que vamos a arreciar, que vamos a restringir. Pero ¿qué restringirían? Cerrar los comercios de nuevo, volver para atrás. ¿Qué mayor restricción se puede hacer en estos momentos cuando hay una apertura prácticamente total del comercio y de la gente en las calles? Van a tener que buscar el coliseo mínimo de roba entonces para empezar a meter gente presa. Entonces sí. vamos a ver cuáles son esas medidas que es lo más eh, que nosotros debemos de estar pendiente que se tomarán desde el gobierno. Yo tengo la esa estoy intrigada de saber cuáles podrían ser estas. Si ya estamos eh, en la etapa eh, final. Él la expresó ahí. ¿Cómo? Él la expresó ahí. ¿Cuáles? Uso obligatorio de la mascarilla. Pero eso siempre se ha usado. Pero obligatorio. Es obligatorio. Volvió a restringir. Es decir, que no va a haber personas afuera sin mascarilla. Que lo, que eso el ni ellos lo porque, porque, porque el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, le ha otorgado mascarilla a todo el mundo. ¿A dónde? Yerjan, adelante. Ah, bien. Yo, al penguaje que miren, yo dando mascarilla. Miren, para... Estamos esperando la pencomacción. Lo, lo penoso de todo esto es que esta situación de la, de la pandemia ha llegado a un momento de, de elecciones y todo se le busca un matiz eh, necesariamente electoral. Electoral. Lamentablemente. Para poder entender eh, la situación, tenemos que trasladarnos al génesis de la enfermedad. ¿verdad? Tenemos que irnos a China, que ayer o antes de ayer decretó nuevamente confinamiento en alguna de sus ciudades. Pero eso hay que saberlo. O sea, China volvió otra vez a recoger eh, algunas ciudades y, y, la, y decretó confinamiento en algunas ciudades. ¿Por qué? Porque hubo un rebrote. Pero yo decía la semana pasada acá que Brasil, Brasil, el gigante suramericano, que hace unos días estaba en tercer lugar en muertos, yo decía, la semana que viene va a pasar al segundo lugar. No, no, no, se adelantó. ¿Sabe cuántas muertes hubo? Búsquelo. El internet está ahí. Usted puede buscar información al día, actualizada. ¿Sabe cuántas muertes hubo el viernes en Brasil? 2.870 muertes por COVID en Brasil. Pero vayan a Chile, vayan a Perú, vayan a América Latina completa. ¿Sabe de cuánto está la tasa de, de, de letalidad en América Latina? 150%. ¿Sabe? Lo que tenemos que ver es que el mundo entero ¿Cómo es está, eso? sí, sí. Si tú comparas, por ejemplo, la tasa de letalidad del COVID en América Latina y la comparas con la otra parte del mundo, por ejemplo, con Europa, te vas a dar cuenta que es totalmente es prácticamente al doble. Aquí se están muriendo más gente que en toda parte del mundo. Pero Entonces, la República Dominicana, ¿cuánto tiene? Estoy hablando de América Latina. No, de el caso de, de, de América Latina es muy, muy abierto. Me refiero a que la justificación se basa en pero, datos de República pero, Dominicana. Pero si tú, si tú me permites terminar eh, la idea... Claro, eh, es lo que te claro, estoy preguntando. Eh, para entrar en contexto, si ustedes se fijan, Brasil llegó ayer a la cifra astronómica de 43.389 muertos 389 total. ¿Cuántos habitantes en tiene Brasil, 43.000 muertos en Brasil, que comenzó el otro día. Pero 120. pero 120. Eh, 120. México, México, que el presidente sacó un amuleto. El presidente, cuando le preguntaron que qué iba a hacer eh, eh, para enfrentar el coronavirus, sacó un amuleto, que eso era lo que con lo que él se iba se le están muriendo 800 y mil gente diario. Ya lleva 16 mil México. Entonces, claro. nosotros vamos a entrar en ese relajo de, de permitir que la ciudadanía, por ejemplo, aquí se manejó bien. El que quiera decir eso solamente tiene que comparar los, los, los, esos números. Se ha manejado bien el, el, la crisis del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa? La gente, el dominicano, ya lo decía Balaguer, que lamentablemente no cumple las reglas hasta que las reglas no se cumplen militarmente. O sea, a la fuerza. Hasta que tú no lo llevas a la fuerza. Lamentablemente, esa es la cultura dominicana. Que hay que llevar, hacer las cosas a la fuerza. Me refiero no a la totalidad de la población, para que no me saquen de contexto, sino me refiero a una gran parte de la población. No a la totalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que, lamentablemente, la fase 3 que se esperaba, aparentemente no va a ser posible. Y vamos a tener que frenar las cosas ahí y en algún momento retroceder. Pero, para analizar este tema, tenemos que buscar esos números de lo que está sucediendo en el mundo entero. Bien. Y tratar de no mm. politizarlo, porque entonces nunca lo vamos a poder entender. Fulvio. Amado, primero decirte que Brasil tiene el último dato: es 210 millones de habitantes. <risa> por, o, por otro lado. ¿Y República Dominicana? Ponle, 1, 11, 1. ponle 11. Por otro ¿Y lado. ¿Y Suiza? Por otro lado. ¿Dos mil, mil muertos en Suiza? Nada que ver con República Dominicana ah, ni okay. América Latina. Ah, okay. Me estoy refiriendo al ¿Y caso Suiza? dominicano. Si tú sigues buscando... Reino Unido, si Estados tú, Unidos... No, búscate, búscate uno más cercano. Lo que cercano. pasa es que no ya no, no hay campaña electoral. electoral. Aquí es sí. que no estamos criticando que se nos está muriendo ni que no están haciendo nada. Es que están utilizando esa excusa es para politizar. Muy y por, por eso yo te digo, cuando uno tiene una situación de salud, si es real... No las se hace tantas cosas la Europa como las que están haciendo y provocando tantas cosas como las que están provocando. Bueno, adelante. Eso no tiene sentido. Por otro lado, no tiene sentido. Eh, nosotros en 107 días más o menos que tiene la pandemia, estamos empezando a, a tratar. Eh, en estos 107 días, <risa> la República Dominicana no ha estado llena de, de, de infectados. Yo lo que espero que en tres semanas no traten de llenarla. Porque en 107 días no la han llenado. El nivel de fallecidos... Muy conveniente, Fulvio. Sí. El nivel de fallecidos está eh, en in, 500... Incluye ahí a las hijas de Luis Abinader que salieron positivas también. El nivel de fallecidos está en 500 y pico de, de personas hasta ahora. Lo que implica también que... Aumentando las pruebas, aumentan también los, los contagiados. contagiados, pero el nivel de fallecidos se mantiene en una curva plana. Las camas de cuidados intensivos, los pacientes UCI, se mantienen igual, no han cambiado. Algo nos está ayudando, porque aquí... La indisciplina ha estado desde el primer día. Una parte de la población lleva rigurosamente las medidas de protocolares y otra parte no las toma en cuenta. Empezando principalmente por el oficialismo que usa, que usa el toque de queda nocturno para soltar su gente de noche Hacer trabajo violando totalmente la ley. Viendo ese ejemplo, muchos sectores de la población también la violan. Porque desde arriba hay que dar ejemplo, fehaciente. El COVID no es un relajo. Hay que mantener la guardia hacia arriba, erguida, pendiente y mantener todas las medidas protocolares. Esta, este nuevo anuncio de fortalecer las medidas, eso está bien, medida de que deben detenerse las mascarillas obligatorias, que se deben lavar las manos, que se debe establecer el distanciamiento, son las tres medidas que más resultado han dado en el mundo. ¿Pero qué resulta? Nosotros tenemos un poder ejecutivo, que ha invertido más en computadoras que en ataque y prevención sobre el COVID. Nosotros tenemos un Poder Ejecutivo que en la reestructuración de presupuesto ha invertido siete veces más en obras públicas que en ataque al COVID. Todavía, como Ministerio de Salud Pública, no ha habido un plan para suministrar mascarillas a ese millón y medio de familias que ellos tienen ahí guardaditos como personas pobres, personas vulnerables, no le han dado mascarilla, ni siquiera le han dado una pizca de jabón. El 23% de, de, de nuestras escuelas no tienen, eh, apenas tienen agua, el 23%. De los hogares adentro apenas tienen el 40% agua en los hogares. Entonces, aquí hace falta muchas medidas que hay que implementarla desde el Ministerio de Salud en protección a la población y no hacer como lo están haciendo. Que los primeros que están politizando esta acción de salud son ellos. El principal vocero del candidato oficialista es el ministro de Salud Pública toda la semana cuando sale ahí. Y si usted ve los gráficos, usted se pregunta, ¿y cómo yo entiendo estos gráficos científicamente, ¿cómo lo puedo entender con estos números que este hombre da? Tan distorsionados, que no hay forma de arreglarlo, porque en matemática eso no se puede usar, mucho menos en asuntos científicos. Entonces, tenemos primero que vernos frente a frente con la verdad. Bueno, mira, eh, una de las cosas que escuché hace un momento, que dijo Yerjan, -Yer, me parece algo bastante lógico y... Lamentable es el hecho de que esto haya pasado en un momento de, de, de campaña electoral. ¿Por qué? Bueno, porque el manejo que se le ha dado desde el punto de vista del gobierno y de todos los candidatos, de todos los partidos políticos, ha sido político, claro. ha sido electorero. Una de, en una mayor o menor medida, pero ha sido electorero. Y lamentablemente eso crea una gran confusión. Yo tengo una confusión en la cabeza. Yo no sé si el gobierno tiene razón, eh, o tiene razón la oposición. No sé si el gobierno cayó en el juego de la oposición o si la oposición cayó en el juego del gobierno. Porque en definitiva aquí veo que los procesos de la emergencia nacional se ha utilizado para nada. Porque como quiera, hay una, hay, ahí envié un video a la tablet, a ver, me lo pueden poner un momentito, un videito de menos de un minuto, que me enviaron de Samaná ayer. Eh, en Samaná las cosas están normales. En el WhatsApp. Exacto, lo envié por el WhatsApp a la tablet de mañana. Entonces, realmente uno no entiende qué está pasando. Yo me pregunto. Porque hay una cosa, ¿por qué no se endurecen las medidas? Para evitar eh, que el contagio se produzca producto del de acercamiento social que es lo contrario a lo que el gobierno está pidiendo. Es que no pueden hacerlo. Ellos debieron de procurar que la... Míralo, con el perdón, Francisco. Mira la extensión... El video, mira cómo está eso. Eso es... Normal. El, eso es, una pregunta eso mamá, es, eso es ¿tú por crees que eso es llegando llegando de a Rollo parte Barrio? de la población? O sea, no. ¿tú crees que esos son niños? no, no, no, no pero claro que, que no que es decirle correcto que hay que ir a acercarse y que, que, que por favor, que, se, que, que, que mantenga la distancia pero era, lo, era que... lo que tú decías, tú decías algo que es verdad, a nosotros lamentablemente es a palo que nos, que nos tienen que enseñar, sí, en la pero la ahí no hay nadie dando palo. Sí, debía pero, estar pero la policía tú vas a darle palo a esa gente, así como tú dices como hacen en la India, que con un palito que te dan en la India te dan palo a la policía pero tú vas ahí y le y, y, y intenta llevarte a ese grupo de gente presa Y de una vez dicen que el gobierno está siendo dictatorial El problema es que el dominicano eh, quiere, quiere que se cumpla la ley Pero quiere que le den un chance Bueno, mire Yo le voy a decir algo este Pero eso es solo lo, un caso de todos los que se han dado yo lo, que solo... pienso, yo lo que pienso es que Como se decía al principio Esto no va a dar a todos Por lo menos un 80% de la población sabe que Paraguay no reporta hace 30 días muertes y apenas 11 muertos. Tiene... San Francisco de Macorís, ¿cuánto has reportado eh, no. en las últimas dos semanas? 7, no no no no no no, ¿no? no, no. no, no, no. No, que no, que no hay. No, ah, no es no Entonces, hay, hay unas 10 ciudades. Sanamos, como yo dije, nos sanamos solos. Hay unas 10 ciudades que están en la misma condición de San Francisco de Macorís, que bien pudieran establecerse. No, no sé. Medida totalmente diferente a lo que está sucediendo en Santo Domingo. Claro. Entonces, los resultados que hay. qué sé yo, como que esto se ha manejado, por un lado uno ve el tema político de por medio y por otro lado una especie de dejadez en ciertos aspectos, sí. como que, como dice Silvio Rodríguez en aquella famosa canción, la ciudad se derrumba yo cantando. Pero que uno no entiende, amado. O sea, yo, yo estoy como está amado. O sea, nosotros tenemos un estado de emergencia. Tenemos... O somos, o tú y yo somos más brutos que más el resto, ¿verdad? O sea, De verdad es ignorante. que no logro entenderlo sin intención de nada. O sea, tenemos el estado de emergencia. Tenemos el incumplimiento pero a, a toda capacidad de los ciudadanos porque hay una irresponsabilidad muy grande de la gente, pero tenemos las autoridades como resbaladizas en hacer cumplir con las medidas, es cierto, se arma un escándalo, se agarran ese grupo de gente y lo montan en los camiones y como vimos que hasta tiro y, y piedras le, y pedradas les tiraban a los policías que los pobres ya me imagino que están hasta cansados y que vemos, he visto videos, yo los he visto, que los dejan en esos sectores de la capital en esos barrios, cuando se reúnen miles y miles en esos sectores muy grandes la policía, una guagua de la policía con dos moto, con dos eh, agentes en una motocicleta no pueden con ellos. Entonces, el estado de emergencia, el incumplimiento, el uso de los recursos y la libertad que tiene el gobierno. O sea, la apertura total de la economía. Supuestamente eh, tenemos un alza de los casos, pero es porque hay más pruebas que se están realizando. Ha aumentado la cantidad de pruebas en relación a semanas anteriores. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos que. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la realidad? De esperar que pase el estado de emergencia, que vengan las elecciones y que ve, cuando se abran los aeropuertos, que empiecen a llegar turistas, que Dios nos agarre confesados. O sea, bueno, yo la verdad no entiendo. Vamos a leerle a los amigos televidentes antes de pasar a otra cosa. La pregunta del día: ¿considera usted.? ¿Las medidas impuestas por el gobierno para prevenir contagio del coronavirus han dado resultado? Esa es la pregunta. Ya...